Un sabi ya se mete, yo ya estoy. Los que están aquí, ¿qué quieren hacer ustedes? ¿Tenemos siete adentro? Eh, adentro de dónde? No te regales, eh. Me cuadra tener siete adentro. No, no me cuadra. No me dan los cálculos. <risa> No, ni él entra. Uy, no, no, no, mí, no, empezar, no. ¿Qué es esto? No, pará, ya, ya sé. Juguemos con audio. Juguemos con audio. <risa> no, me estoy bañando. Me puedo bañar. What the fuck? Es lo menos otaku que hice. ¡Uh! ¡No! mi hambre! Desconfío a de un sabi Sí, yo también. ¿No? ¿Qué por qué? No. No. No. no, no. <risa> Uy. Quiero ser por una vez en la vida la que la pone No la que se la ponen. ¿no? ¿Por qué no me puedo llevar una encima? Ah, ¿qué pasó? Ah, bueno, uno no se puede ni bañar Chicos, yo ahora no les voy a decir una cosa Yo desconfío de un Sabi porque un Sabi no se baña no, vos, vos amo yo, <risa> la Buen dato, buen dato, buen dato Para mí le volvió a tocar a Mata. Uy, ¡Oh, no, lo no tengo al lado de mi cola Eso que siento chocando contra mi cola Son las olas ¿De quién serán? ¿Qué esto? ¿Qué? Dale, tan difícil va a sacar la mugre. <risa> Me asusté. ¡No, un sabi! Yo lo encontré hecho un banano en el suelo nada más. Estaba caliente todavía. <risa> ¿Estaba así caliente? Que... ¡Ay, cachorro! ¡Sale, cachorro! ¡Sale! Uh, esta misión. 3:40. Bueno, cachorro no es porque estamos en la misma misión, así que. A la... ¡Ah! ¡No, hijo de puta! Mira, ahí está un sabio. Tengo el presentimiento que le tocó a él. Donde me llega a matar, le bajo el suelo. Pues están todos rearmados hasta los dientes. como se nota que este juego se creó en Estados Unidos. Bien, vamos por acá. Dejan todas las toallas tiradas, todas llenas de cum. ¿Eh? No, un sabi Bueno, yo acabo de reportar el cuerpo con la patrona encima. Yo vi al joven de naranja muy cerca del cuerpo y no lo reportó. Iba camino a reportarlo porque estoy menso y no lo vi. Ah. Luego lo vi. No. Yo voy a porque, porque que me Porque muy bien pueden ser los dos. No, a... Y si están tratando de no, salvar uno. ¿Quién es Tony? ¡No! ¡No, ¡Sabi! ¡Hijo de puta! Segura. ¡Ah! Oh, me tocó Le doble kill, papi? Yo sé que está pensando lo mismo que yo ¡Papito! ¿Lo que fue eso? Bueno, sin mutearnos. ¿Juego sin mutearnos? Para que hoy entrar en personaje Oh, genial, hermano Hoy es un excelente día para hacer los deberes ¿Quién apagó la luz? Caracoles, viejo ¿Quién ha cortado el suministro eléctrico? Bueno, entonces yo voy a hacer una chica U uh. Ay, no encuentro a nadie Tengo bastante miedo Igual por ser es de ya Creo que acaban de arreglar la luz Oh, sí Esta noche me voy a manosear Ay no puede ser, ¿cómo que estabas sacando la basura? ¿Acaso estabas me habías metido el cuerpo de nuestro amigo Copper en una bolsa de basura? No, me parece muy sospechosa la actitud de Tuturu. Siempre soy sospechoso. Eso te pasa por tener ubres en la cabeza. Y no dar leche. <risa> <risa> <risa> <muchas> <risa> Mi... Tuki, tuki, tuki. Nah, Geni, Si me reparo la luz que iba a tocar mi botón a la puta ¡Ah! no ¡No me cae! come la come la toda come recome la toda no la copa de su madre nooo ¿Dónde está el botón? Copper salió de la ventila. No lo vi matar a nadie. Lo vi salir de la ventila. Un momento, hermano. Hubies empezado por ahí entonces. ¡Lo dije! ¿Qué dije? Que lo vi salir de la ventila. No, no dijiste, dijiste que. Me persiguió puede, por la todos vez, lados vez, porque vez, salió de la, la ventila vez, y vez. me empezó a perseguir. Y me toqué en la plataforma. Si no hubiese. Si no hubiese tocado en la plata. Chicos, sí. si no hubiese atacado Me metí a la plataforma, fue como que. Anda acá ¿Quién me votó? No. <risa> ¿Qué es eso, Tusk? No puede ser No, no, no, lo voy a botar de una copa y otra vez, muchachos se equivocaron me parece ¿Por qué? ¿Qué dice? ¿Qué tenés para decir en contra de Tita? Como desesperadamente Ya ni la vi a Tita ¿Qué no? ¿Sos vos? ¡A casa! WTF y salgo bola, <risas> gracias a Takari me encontró Y al celeste, al celeste todo funado acá en electricidad Fue el editor Oh, pero este es un pilotudo, ah, vamos de Oh, qué God, qué God, la combinación de los dioses God. hola God, esto quiere decir algo No sé qué pasa, no, no me dices hacer el Hijo, ¿puede ser doble? Puede ser que sea una doble. Dale, pero... ¿Tanto te costó matarlo? No, me parece que lo mató. ¿Qué onda, man? Estamos desviando a los mismos lugares. Encontré A los dos, a Dico y a Abby, en electricidad arriba a la derecha. Esperá, ¿y vos, Copper, dónde estabas? Yo estaba en la electricidad abajo a la derecha haciendo las palancas. El que más cerca estuve es Copper. Esa misión es re larga, no sé qué onda. No voy a botar a vos, Copper, porque yo no tardé tanto con esa misión en las palancas. ¡Este era la casa! Soy no, no, es que chicos, hacemos una masacre Es que de repente yo veo que me toca con un sabi y digo, ah, ahí sí La comiste Para, voy a cantar una canción re asesino abajo ah, bueno. Encontré a dos funados, al violeta y al azul. en eh, Electricidad, abajo. ¿Electricidad, de abajo? Sí, uno al lado del otro. Yo vi a Tita y a Tuturú saliendo de abajo. confirma lo que dice un sabi. yo los vi a Tuturú y a Tita saliendo. Bueno, ahí tiene que votar. Siento Tuturú, pero bye. Oh, ahora estoy sola. Que yo estaba haciendo la misión esa que hay que cargar los datos y vos bajaste. Sí, sí. Bueno, viste que antes Tita había subido las escaleras. Estaba arriba ella. Sí, bueno, ahí no, con qué cadáver me, me encontré bajo las escaleras, así que me parece que soy quien es. Lo único que voy a decir es que yo subí, bajé, estoy acá abajo en la parte donde están las toallas y no, no maté a nadie, así que. Pero si quieres votarme, votame. Si tanto culpas de mí. O sea, yo confío en Musa, yo tampoco creo que sea Musa, pero igual yo tampoco pensé que eras vos, pero me estás votando a mí. Y yo sé que no soy, así que. Eh, pienso que sos vos ahora. Musa, pensá esto. Cuando vos bajaste, viste, yo estaba haciendo las tareas y nos cerraba una puerta. Cuando vos bajaste, yo no vi ningún cadáver en el costadito del rabo de la misión. Y el cadáver, después, cuando yo fui a cruzar la otra puerta, que encima tuve que pasar la tarjetita porque si no, no me dejaban pasar. Pero fácilmente podrías no que... tener Coldland, subir, matarlo y reportarlo. Y agarrar y decir que fui yo porque estuvieron dudando de mí. Si, también puede haber sido Musa, pero yo estoy segura que no fue Musa. Ah, ahora es Musa también. Para mí, no, para mí es Para Sabi. Acabas de acabas de decir, literal, acabas de decir, ah, pero podría ser Musa, dale. Musas son estúpidas. Ay, ya te queda, ya te queda. Perdón, el ay, no puedo tomarlo, bueno, volvió en forma de Musa, boludo. Ay, no, como trollamos, como trollamos, pinches.